En el top de la tier list tenemos iconografía religiosa, tatuable. Mal diseño Porque es verde sí es negativo Debería ser el revés. No, porque va por nivel de intensidad Pasión Crimen de guerra O sea, estos logos Han hecho mucho más daño Que mucha gente Empezamos Primero Unity, Unity. Not bad, I a say Es de esos que son simples Tiene una simpleza que le ayuda Yo lo voy a dejar en un buen diseño Yo también da Vinci. da Vinci Sabes, una cosa a valorar también de los programas Es tener en cuenta Si tú ves el logo Y no tienes ni idea de, de qué es el programa Yo creo que esto se quedó de cuando era un programa de corrección de sí. color Sí Simboliza la paleta de Leonardo Da Vinci, simboliza el ventilador contra el que voy a estampar mi cara cada vez que tenga que buscar algo en su interfaz O sea, hay mucho odio hacia los logos minimalistas Yo soy de los villanos que aprecian cuando una compañía usa un logo minimalista Estoy a favor del minimalismo El difuminado del Da Vinci no me gusta Quiero decir, hay cosas mucho peores Los logos sorteras tienen su propia estética Pero es que no es sortera, esto está entre lo bueno y lo malo es un... You're right, ULC. Porque es un cono? Exacto, tatuable No tienes que pensar en el Cariño que le puedas no, tener a un No, programa. Pff, dejamos de lado el VLC. No tienes ni idea de qué programa hay detrás de este cono. Tú no ves este cono ah, naranja y dices. Huh. Es un buen logo I like it uh, No queda mal En la barra de tareas Es un poco detallado De más Eso es verdad Eh Fuera coñas El logo de Android Está un poquito Más simplificado <risa> Se ve mi cara No, no Un segundo no, vengo. Tengo que abrir una puerta Mientras Rocket no está Podemos hablar de De ese pez Que hay justo ahí Ese es un pez cantante Que no tiene pilas Debería tener tres pilas Triple A No tiene pilas Pero canta En nuestros corazones Sabemos que canta Hay que apoyar a los peces cantantes Aunque, ¿sabes? No canten En realidad así ya gamer de Rocket le pertenece al club cantante, no le pertenece a él. Balabolca. Balabolca, Imagínate que un programa se llame Balabolca 10. No diez. estamos evaluando eso. Ahora Cállate. Mismo. Esto no puede ser considerado otra cosa que no sea un crimen de guerra. ¿Tú no te tatuarías el emoji de Balabolca? Crimen de guerra. Está flotando en el aire. Eso es iconografía religiosa. Está justo entre iconografía religiosa y crimen de guerra. Una voz robótica que lee el texto que le pongas. Ese Cono, con esos cascos Cada palabra que pones En el programa La ley es el logo Tienen a un logo te Esclavizado lo a, Te lo voy a poner De esta forma Imagina a un robot Muy triste En un escritor de trabajo Un micrófono enfrente Y que eso Pues el logo Sería un... dramático Y si lo que me estás queriendo meter es que Eso es lo que está hablando Podría ser cualquier otra cosa Es verdad Podría ser un sándwich. Podría ser un perro Un monito Un cuervo Un cuervo, ¿Un cuervo? ¿Un Te logo? compro el cuervo sí. Ok, crimen okay, de guerra Crimen de guerra <risa> <risa> <risa> Itch.io ¿Qué, ¿Qué es eso? Como Steam Pero para juegos muy pequeñitos Ah, lo que... Paciente? Sí Sí, sí, sí, Entonces es una tienda con tejado que tiene un mando con una flecha hacia okay. arriba. Personalmente me parece tatuable. Mm. Es una tienda pequeñita. Lo han puesto con un tondo. Es un puestecito de videojuegos. Estás diciendo que te tatuarías eso y no el icono del balabol. ¡Yes! <risa> Ese es mi color favorito, ¿sabes? That's es tu color favorito? Sí. ¿Por qué no sabía sí. No sabía Tengo las gafas a <risa> Pero veo las sombras De los lobos Tiene una buena Tiene una buena forma Es muy guay Que estemos haciendo una tier list Basada únicamente en lo visual Sin que puedas verlo <risa> <risa> Buen diseño Calibre Mal, Mal diseño. diseño No se compara A la belleza Del Winrar Winrar es uno de esos casos En los que no es minimalista But I don't care I didn't even notice Before that they were books Pensé que era No sé, sabes O sea, soy tonto Acabas de darte cuenta en este instante que son libros Sí, pensé que era una especie de carpeta de colorines Tienes 18 años Y es este el punto de tu vida En, que te eh, de que a, que en mi libros. defensa, la gente ni siquiera sabe lo que es un punto zip ¿Tienes idea de las veces que le he tenido que explicar a la gente que me rodea lo que es un zip? Llevas casi 20 años viviendo en la era de la tecnología y no sabes lo que es un zip Tatuable A ver, son buenos colores No me lo tatuaría, pero es un buen diseño Luce de Parece sacado de Google Doy por hecho que es un programa para hacer cortes sin pérdidas y en mi defensa ¿por qué no has puesto el icono de la ¿Has puesto el icono ese es el icono viejo de la videomux lo siento pero yo me casaría con la videomux y qué ocurre conmigo después de todo lo que hemos pasado qué tiene la videomux que no tenga yo un pingüino feo eso es lo que tiene cortes rápidos sin pérdidas eso también lo tiene el Luzless Cat. No me he oído hablar nunca en mi vida del Luzless Cat, pero no me casaría con él. La Doy por hecho es. que han hecho el logo desde el principio y que no lo han cogido de Google. Si lo han hecho desde el principio, es un buen diseño. <risa> nah, lo voy a dejar en M, estereotípico. OBS. Por un lado, hay programas que pienso tatuables como Unity y OBS, pero eso solo porque he visto a tanta gente con tatuajes que no significan nada y que son como simetrías. Voy a dejarlo un buen diseño. El logo de Creative Cloud parece como las compañías que durante junio, el mes de Pride, el arco iris en sus logos, solo que crea... Creative Cloud se ha olvidado. Lo <risa> <risa> Acabo de darme cuenta de que es una nube hecha por dos tres. Wow, oh my, you are right. <risa> are you a genius? <risa> AO3. De repente es como que me arrepiento de poner al babalolca en Crimen de Guerra. AO3 requiere su propia... ¿Estás agregando una nueva? ¿Cómo agrego yo una nueva? Aquí no veo nada. ¡No! ¡He añadido demasiadas cosas! ¿Qué he hecho? Terdevil habría olido los botones. O sea, luego de AO3 es como al hijo, que no es listo, pero lo importante es ser buena persona. Se nota que AO3 es una cosa muy hecha de fans para fans. Estoy seguro de que está hecho con Tool 6. Intenta hacer como mucho y no hace nada. AO3 tiene 15 años y no ha cambiado su logo ni una sola vez, pero ¿sabes qué? Prefiero que no cambie su logo a que se convierta en guapa. This is getting personal. A separate a separate. Tatuable. Lo voy a poner en tatuable solo porque cuando pasas el mouse por encima para guardar, se sonroja. ¿Qué dices, Audacity? Crimen de Kler. Sé que ha hecho mucho por mucha gente, aunque no haya hecho nada para mí. Le aprecio desde una distancia con un palo. Cronolapse. Parece como un icono viejo del Windows. La gente seguro que ni siquiera sabe de qué es Cronolapse. Y no se lo vamos a decir. Exacto. Además el peneje ni siquiera es transparente. Se ven las esquinas blancas. Cortana. Está bien. Cortana es la del... La del... Halo, ¿verdad? ¿Qué? En plan... ¿Conoces el videojuego Halo? Sí. Hay una señora azul. No creo que sí. se llame Cortana. Halo es como el juego de Xbox y Xbox ah, es de Microsoft. O sea, es como si ahora Marvel hiciese un sistema operativo y llamase a su inteligencia artificial Jarvis. Claro. Vale, actually I did not know that. That's very good marketing. Voy a dejar un buen diseño Discord disco. Además se cambió hace poco el disco Antes era, era simétrico Ahora ya no lo ves, entiendo ¿Ah, sí? Supongo, no lo sé A ver, ¿es asimétrico? Parece simétrico Sí, probablemente lo cambiaría ¡Ay! Voy a... Voy a... <risa> el arduo trabajo de Ser evaluar perfecto logos. es muy duro Es cute Es cute eh. No sé exactamente qué es, pero es cute Creo que es como un mando Ah, eso tiene sentido Y a la vez una nariz de cerdo No necesitaba Porque saber la... eso es el bumpus ¡Ah! Sí necesitaba saber eso. A ver, hasta cierto punto es tatuable, ¿sabes? Buen diseño. No, no vamos a poner nada en... iconografía religiosa? ¿Puedo poner una foto ¿Puedo? de Josie? <risa> El Epic. logo de Hotier. El <risa> logo de Ho Hotier. No sé si tiene el logo. No, el logo de Hotier es horrible. Es una tipografía, ¿sabes? Random. Voy a buscarlo. Además es como, no sé, muy Edito Cutre. La portada del álbum, no sé. Ah, es, sí que tiene el logo. <risa> no sé, es que, ¿sabes? No sé. La O está encima de la Z. What? Anyway, Epic Games. Mmm, rechazo cualquier logo que tenga texto. O sea, eso es ilegal. Es como las banderas. Quiero hacer un vídeo sobre banderas. O sea, no puedo tener texto. Punto. Crimen de guerra. No. <risa> Acabo de pegarme con el micro. ¿Qué es esto? Eso es el flux. No, esto no es el flux. Yo lo busqué en Google. <risa> un campo con un solecito. Búscalo. Ah, ah, vale. Es un buen logo. Es un buen logo. Sabes, manda el mensaje que tiene que mandar. Es cute. Es, eh, ¿sabes? Tiene el azul y el naranja de la función del programa, que es cambiar, el, ¿sabes? Es un, es un filtro de luz azul. Buen diseño. Buen diseño. Godot. No he usado nunca Godot, pero es tatuable. <risa> ¿Considerarías Esto tu es... sufrimiento tatuable? Es que Godot no me hace sufrir, Godot solamente ¡Ah! pues me hace está. la vida fácil. Godot me lleva de la mano hacia un, hacia un sitio. Hacia ¿no? el éxito. Godot, es que, eh, estoy incluso por ponerlo en iconografía religiosa. <risa> si pones es a Godot un... en iconografía religiosa, yo voy a poner el VLC. Ah, mira, ¿sabes qué? VLC. Iconografía religiosa ¡Eh! Si lo pongo en iconografía religiosa de repente El asprite tiene un sombrero <risa> Yo he puesto algodot ¿Es un robot? ¿Sabes? Estamos hablando de que es como Es un robot como munch munch En plan Es Haría munch munch Está un, un, un, un pelín bizco ¿Está un pelín bizco? <coughs> ok, drive ¿Por qué? Porque creo que aquí estaban intentando hacerlo de fusionamos documentos, presentaciones y Excel. Lo podrían haber hecho mucho mejor. Una carretilla. Es un malo. Google en general no es muy vanguardista. ¿Esto qué es? Snapseed. ¿Para qué dijiste que era? Es un programa de... Este es de Google también, que es como el mejor programa de edición de fotos para móvil. You cannot change my mind. Tiene buenos colores. Java. Tiene texto. Adiós. MMS ¿Qué es el el es un programa para hacer música open source. O sea, el logo es como feo, pero queda bien dentro del programa. Pero Parecen logo, dos así. notas musicales como con la cola de arriba unida. Creo que son unos cascos. Ah. Puede que um. sean <risa> ambas. ¿no? no sé. Pues ves, podías haber usado, ¿sabes? se podía haber usado mi idea. Podías haber cogido dos notas y haber hecho unos cascos, pero no, o sea, o sea y ser verde, no sé, diseño, <risa> yeah. sabes, no sé, me, sabes. Me. Me, si encuentro mi ratón, por Dios mío. ¿dónde está mi mouse? No veo nada. No veo Tendrías qué. que tener una, una, una handcam para grabar tu mano buscando el mouse durante todo no, el tiempo. No, ya ves el mouse por... Sí. Blender. Supongo que es un ojo. Sí, creo que sí. O quizás es... Una rueda. Una yendo mano. muy rápido. Suger. Mal diseño. Mal diseño. sé sí. <risa> en qué momento. Sé que en algún momento ese fue el logo de la videobooks. Yo ya lo he dejado en Crimen de Guerra. No es un Crimen de Guerra. Tienes que buscar el de hoy en día. Handbrake. Hand... Es que... ¿Por qué? <risa> es un buen marketing. Quiero decir, tú metes tus archivos. Y mientras Handbrake los comprime... <risa> tomas un cóctel If you like eh, piña colada Tengo como el recuerdo fantasma Cuando yo era niño estuviese en el ordenador de algunos de mis familiares Y yo siempre lo abriese pensando que era uno de los juegos que vivían <ríe> <eran> por defecto en <ríe> Windows De estos de hacer helados y cosas así Pero nunca lo era ¿En qué momento Windows tuvo juegos por defecto de hacer helados? Eso suena muy a juegosdechica.com eran, eran en plan juegosdechica.com ¿En qué momento? O sea, ¿en qué Windows? Eso ocurría ¿En qué? ¿Estás...? En... Windows 7. ¿Windows 7? Yes. ¿Por qué no tuve derecho a jugar a eso? Parbel Bar Place. Este juego venía instalado en Windows. Esto parece un plagio de Club Penguin. Freno de mano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como ¿Por qué? si coges la palabra pepino y luego atornillar. Y haces un programa de renderizado ya, o sea, por, de audio. Es, y el, el logo es... Un mono haciendo así. Es muy gracioso. No lo han cambiado porque es, ¿sabes? Es inmortal a estas alturas. El hecho de que un logo sea inmortal... Mira, voy a dejarlo Eso, mal diseño porque, ¿sabes? Ponerlo mal diseño es una falta de respeto. No, mira, sí es una falta de respeto. ¿Sabes lo que es? Es ese hijo tonto que no es listo, pero lo importante es ser buena persona. El Sai. Es que porque es una lima. Porque si sí, dices un limón, pero una lima... ¿Sabes? A ver, es verdad que hay poca representación de las limas. Podría haber cogido una lima o un limón y haberlo convertido en una paleta. Y que hubiese colores dentro, de, ¿sabes? Encima de la lima. <risa> <risa> mm. o sea, mal diseño. ¿Esto qué es? No lo sé qué es. <risa> <risa> no lo sé. <risa> es otro logo que cogiste sin saber exactamente cuál era el programa. Es de... Eh... Fastone. ¡No! <risa> ¿Sabes qué? Ese logo es mejor que el del Fastone. Vale, aquí hay, hay uno que tiene un ojo. Supongo que será sí. ese. Sí. Pure Ref. ¿Qué, ¿Qué? Pure Ref. Pure Ref. Pure Ref. Yes. Pure Reference. Mm -hmm. ¿What is that? Tú lo abres y es como un cuadrado negro. ¿Tú lo usas para las referencias? Lo he usado como tres veces en mi vida. Yo también hago lo de poner las imágenes en el lienzo. Por eso lo he usado tres veces en mi vida, porque fue como... Es una de estas cosas que ves por ahí y es como... es que esto sabes, Oh, es para qué para útil, sí. Como la teletienda. Pero bueno, es gratis. No sé por qué hay un punto después de la P. Porque es el Pure Ref. ¡Es un pato! Es... Es un pato, repito, es un pato. Sí. También es una, es una P y una R al mismo tiempo. Ah. Porque es rep. Pero me gusta Pero... más lo del pato. Reaper. Ojo, eh. Reaper. Ojo, no solo es una púa, es la guadaña de guadaña. la Reaper. A ver, es tatuable. Vale? O sea. Es un buen diseño. Es un buen No, es tatuable. Skype. Crimen de guerra. Está hecho en Comic Sans. Y es una S, eso cuenta como texto, lo cual quiere decir que está muerto para mí. O sea, el triángulo es la Play Store. ¿Vegas? ¿El Vegas ha cambiado su icono? Ok, Vegas. Sé que lo estás intentando, pero el Play es para reproductor de vídeos, ¿sabes? No para editor de vídeos. Pero ¿sabes qué, Sweetie? Lo estás haciendo mejor que. ¡Premiere! No has puesto la suite Adobe. Cada programa de Adobe debería ser un monstruo pequeñito diferente. Es que les falta marketing. Solo saben agarrar carteras. Steam es un buen logo. Telegram, un avioncito de papel es uh -huh. mucho mejor que un teléfono, por ejemplo. Si algún día hago una aplicación de mensajería, voy a usar una lata. Lo mítico de Kaiju de que ah. haces una lata y tiene un cordón. Yo haría una lagartija domesticada con una carta en la espalda y estaría escrito muy, muy, muy pequeño toda la historia de la lagartija. ¿eh? <risa> Y tendría un degradado. Medibang. Es mejor que otros programas de dibujo. Sin embargo, Fire Alpaca tenía un logo mejor. Sí. Eso es lo malo del hecho de que Fire Alpaca se convirtiese en Medibang. ¿Quién no quiere poder decir dónde dibujas tú? En la alpaca en llamas. Lo nerfearon. Porque era demasiado poderoso. Y les queda la letra griega. No sé de qué es eso. O sea, tú sabes lo que es eso. No, no sé qué es eso. Bueno, ¿cuál te tatuarías? Sabiendo que es una plataforma. Para mí no quiero decirlo. Te tatuarías a otro. No, ¡Ah! sí. Es que también lo mejor ni que sea un... Tu programa depende de tu experiencia personal. Bueno, let's move on. Con Lore detrás, quizás Discord, ¿sabes? Me comunica con personas. ¿Qué, ¿Qué quieres? No estoy señalando a nadie Sin contexto ¿Cuál te tatuarías? Godot Ruelce. Yo tengo esto de que no me gusta tener tatuajes como con un tiempo específico No quiero tener un cono de tráfico Porque no podría tener ese tatuaje en el medievo Pero el astronauta, ¿sabes? Ya, cometí errores <risa> quiero, hacer otro ¿Eh? quiero hacer otra tier list Quiero hacer otra tier No, ¿qué tal si despedimos el vídeo? Esto es callejón Yo soy bicho Y a ti te toca decidir Le seguirás la pista seguirás la pista? ¿Eh? <susurra>